Grupo de Menea, de Menea, de Menea, impresionante. Suénale bonito, con estilo y sabor. Para Cristian Torres, Sonido Master Mix, El Amigo del Barrio y DJ Brian. Estoy pasando con este mi dolor Solito como un perro en esta habitación Hace un mes que te fuiste y yo no sé por qué Me dejaste sufriendo, no encuentro la razón Si fuimos muy felices durante muchos años completo, Yo nada me guardé, a dónde, dónde irás y con quién estarás, ya tienes otro hombre que te hace disfrutar, ya dímelo de frente que yo quiero saber, sé que tienes amante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 Lo que hiciste conmigo lo pagarás con él.